Y si quieres, nos jugamos otra cena en el Foster, que ya van dos. Espérate, como eh, cu eh, eh, eh, cuál? como cuál? Como la que me, nos jugamos yo aquí, que yo decía que tenía buena línea y ahora la tiene? <risa> bueno, bueno, vamos, vamos a ver. Eh, no, aquí yo le he hecho una mano a Raúl, deja tres, no, Raúl, espérate, aquí le a he echar una me mano. Espero, me espero, me espero. Aquí, dos <risa> personas No, escucha, escucha, y esto me voy a poner serio encima porque está aquí Joan y seguro que lo oigo. Hubimos dos personas, hubimos, ¿verdad? como los pueblos, hubimos dos personas que dijimos que hasta que no se defina no se puede saber en realidad cómo queda y yo voy a dar mi explicación y, y se le está viendo ahora por ejemplo cuando habla, por ejemplo Joan tiene las manos muy grandes, las articulaciones, las muñecas y es que todo eso hasta que no se defina no se va a ver cómo queda en realidad y eso no creo que por decirlo sea que no, que no creemos que va a llegar lejos o no, es un hecho real y ya está. Señor Bautista, señor Bautista, ¿considera usted que Joan tiene buena línea, aunque esté en volumen? Por supuestísimo que sí, y es más, ¡Toma! considero, considero, considero porque, porque claro, Joan está súper expuesto, es ¿eh? youtuber, ¿vale? Está muy expuesto, muy a la gente, la gente le dirá y tal. Pero con lo verde, con lo verde y lo poquito tiempo, eh, poquito tiempo que lleva y el cambio que ha dado en estos tres meses y tal, pero bueno, ya se veía de antes, la estructura es una estructura grande. Es un tío que lo ves y no tiene grandes fallos musculares, que es muy completo para ir con toda esa masa muscular. Entonces, es indiscutible, es indiscutible que Joan, ¿vale? Lo que pasa es que siempre cuando hablo con Juan intento intento no mmm, alabarlo demasiado, porque, porque… No, pero si no es alabarlo, lo es lo que es, claro, ¿vale? Pero, pero es lo que es, la base la tiene, lo que pasa es que le queda muchísimo trabajo por hacer y muchas cosas por enmendar todavía. Eh, y ahora, hablando que hemos estado hablando del escenario, parte de tu trabajo, Joan, ¿vale?, para hacer tu trabajo a la perfección, es perfeccionar el tema de la pose. Y tienes que trabajarlo porque es parte de tu, de tu preparación, no solamente Eso la, la va a perfeccionar. Y, y sí, sí, lo sé, lo sé. Pero que es parte del trabajo que tienes que hacer. Porque es lo que ha dicho Sergio, es el, el, el, la culminación de la obra, el escenario. ¿vale? Tu trabajo en la sala y tal, pero luego tienes que saber mostrarlo. ¿vale? Y son, son eh, bazas muy importantes. Entonces... Eh, eh, por supuesto que, que considero que hace mucho tiempo que no veíamos un, un joven con estas características, entonces eh, es espectacular y el que no lo vea, eh, yo creo que, que no tiene ojos, pero bueno, que, que está, muy, está muy verde todavía y tiene que dar mucho más de sí. Y yo, si no falla nada, lo veo, lo veo, lo veo, no voy a decir que eso, pero lo veo con muy, muy, muy buenas expectativas. Pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, me toca, me toca a mí de, de, de, defenderme. Vamos a ver. ¿Hay eh, levantado ya eh, la mano antes, no, Robert? No, ¿Qué pasa? No, no, no, no, no, me toca, me toca. No se habló, la pregunta no se habló de la línea. La pregunta fue si Giovanni podría ser el próximo Paco Bautista. ¿Vale? Fue eso, no se habló de la línea. ¿Vale? No se habló de la línea, efectivamente. Entonces. ¿Qué ocurre? Que, hombre, hay que tener los pies en el suelo, podemos tener hipótesis. Obviamente, yo, yo soy el analizador, yo analizo a, a Joan. Ya, si es verdad que eh, desde ese tiempo tiene fotos nuevas en Instagram, que ya se puede ver eh, más separación muscular, ya se puede ver la separación del brazo, el bíceps con el tríceps, es decir, ya se le ve el potencial. O sea, nadie va a negar, estoy con Paco, el potencial que tiene. Pero yo incluso... Eh, eh, incluso me gusta tener mucho los pies en el suelo y, y hombre y hasta que no lo vea con un porcentaje de grasa eh, al menos del, del 15% corporal pues claro no podemos ver o sea que, que, que estoy que estoy al 99% de que de que coño de que de que va a dar la, va a dar la talla pero eh, hay que tener los pies en el suelo yo pero creo no, que él, no, y él, y él debería de opinar lo mismo o sea hasta que no esté sí, sí. A, a, a, a, eh, muy adentrado en la definición no podemos no podemos saber yo estoy, con, yo estoy contigo totalmente en el sentido de que yo tengo los pies en el suelo pero totales ¿eh? de verdad o sea escucho muchas cosas escucho muchas cosas todos los días pero yo me mantengo como super firme ya os sí, tengo, Mira, una cosa que quiero decir a Joan y tal. Bueno, aquí cuando se sacó esa conversación hay que decir que se le comparaba si va a ser el futuro Paco Bautista. Vale, que aquí decimos las cosas a medias. Y ya yo dije bien. que para ser Paco ya llegaba tarde porque Paco con 25 ya era campeón de muchas cosas, ¿vale? Que aquí también contamos, es eh, Sergio, que te gusta manipular a las más. Me deja, ¿no? me deja no, no, no. Escucha. Eh, sí, eh, sí, sí, eh, sí yo eh, voy a seguir. Manipulador, eres un manipulador. Aparte de, <ríe> eso, aparte de eso, yo yo sí Sirve de algo porque yo lo viví, yo creo que aquí todos hemos empezado como yo no lo hemos vivido. Mí, yo uno de los grandes problemas, yo que viví es que la gente cuando yo empecé a competir, todos me decían que yo iba a llegar muy lejos y te confías, ¿vale? Y luego la vida te pone en tu sitio, mira, no he llegado a ningún lado. ¿Por qué te digo esto? Porque sí que es verdad que el potencial se ve rápido, pero las cabezas es, eh, tienen que madurar con el tiempo y no notas maduran bien, ¿sabes? Entonces sí que te puedo decir que, por ejemplo, siguiendo los, los consejos de Paco, vas a llegar muy lejos, pero ojo que te van a entrar mucha gente de Paco, Fede, o sea, me refiero a gente así, pero ojo que te va a venir mucha gente que va a hacer que esta se te vaya, ¿vale? Eso te lo digo como consejo y que hay que, que eres muy joven y tal, y siempre va a haber gente que te diga cosas que te gusten menos, como Paco, que te ha dicho muy bien, pero te falta y otros que te digan, no, no, tú ya eres el futuro. Cuidado con esos es el consejo que yo te puedo dar, cuidado con esos que, que luego a lo mejor con el tiempo ya te das cuenta, ¿sabes? Sí. Yo, yo intento escuchar siempre aquí en Toca, o sea, me refiero, yo escucho a todo el mundo y ahora luego filtras, ¿no? Filtras un poco de información en el sentido de decir, no, no, no, aquí no todo vale. O sea, yo he escuchado que el año que viene voy a la Olimpia y pues como, no, esto no va así. O sea, me refiero, no sé cuánta gente, yo tengo 25 años, el año que viene tendría 26, yo creo que poca gente con 26 años va a la Olimpia y no voy a ser yo. Más también porque llevo dos días. Mm. Vamos a ver, que, que eres un portento del culturismo. Está claro, como Paco, como Marco Chacón, como Alfonso Berrío, etcétera, etcétera, etcétera. Eres un portento, ¿no? Pero obviamente las últimas fotos también que hay en tu Instagram, eh, joder, ya ahí ya ya da miedo. Ya ahí da, da miedo porque se puede ver ya más cercano ese, ese portento, ¿no? Pero, pero para poder opinar ya cercanamente que posiblemente al final, Sergio, pues tenga razón, y eso esperamos to todo, eh, <risa> eh, yo creo que, que, que va a llegar y vamos a verlo ya, ya mismo. Sí, pero es eso, es, o sea, te lo agradezco bueno, a todos, pero con tiempo, o sea, yo lo pienso así, lo digo, con tiempo, trabajo, que me gusta, trabajar eso es lo que os he dicho, lo más me gusta es el día a día, es trabajar y ya llegar a lo que tenga que llegar. ¿Puedo hablar ya o sigo... Habla, castillo? habla, no, habla. Yo, Mira, Sergio, si fuera por mí te sacaba hasta del programa. Pero bueno, como tienes que estar, te dejo hablar. Fíjate. Bueno, vamos a ver. Evidentemente, evidentemente una cosa es que las cosas de cachón de hoy y tal. Eh, a ver, eh, Raúl y Robert no tiraron, hate. Ahora bien, eh, aquí se habla eh, del físico, ¿vale? Eh, mañana a lo mejor, Joan, eh, que tiene pareja, pues resulta que es padre y quiere disfrutar con sus hijos y deja de competir. Pues oye, entonces... No es una carrera truncada, es que ha hecho otra cosa. Se habla del patrón físico y a lo que yo voy y por lo cual yo sigo opinando lo que opiné en su día. Y digo, sí, Joan, en ese sentido, si todo va bien, si las cosas se alinean, si siguen el cutrimo y tal, sigo opinando que Joan es el legítimo heredero de Paco Bautista. ¿Por qué? Por inserciones musculares, que aunque haya grasa, las tiene, por separación muscular porque la separación, un tío separado, es separado en volumen y es separado en definición. Y estructura, principalmente esto, porque es una estructura muy atípica en España, quizás la más parecida que hemos tenido, yo creo que estaréis de acuerdo, ha sido la de Marcos Chacón, sí. que ha sido el, quizás el único pesado con esa línea, porque Paco era músculo sobre músculo, pero tenía la cintura ya más ancha, no tenía esa V, Alfonso del Río no dejaba de ser un tío grande, el nene estaba un poco entre dos aguas y sí que Marcos, en ese sentido, eh, yo para mí, en lo físico, veo a Joan un híbrido entre Marcos y, y Paco. ¿Qué pasa? Con Paco no se le puede comparar porque principalmente lo que Paco destacaba era en ese punto, en masa sobre masa, y eso es lo que hay que ver si a Joan le llega. Pero Y ahora quiero tirar la pregunta, ¿vale? Porque yo soy el interrogante que siempre me he preguntado y es siempre me han preguntado por Joan lo que yo he opinado. Si bien el patrón físico yo le veo, la duda que yo me encuentro, Joan, es eh, tú vienes de la fuerza, vienes eh, de mover muchos kilos, de meterte bajo una barra con todo lo que sea, pero todos los que estamos aquí y que hemos cometido muchos, eh, sabemos que cuando una dieta avanza, eh, los kilos empiezan a pesar y los kilos empiezan a bajar en la barra. ¿Tú crees que viniendo de donde vienes estás mentalmente preparado para ponerte bajo una sentadilla con 120 y que te pese como un muerto? 120 no creo que me, me pese nunca, pero... Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Es <risa> que le has puesto un ejemplo serio. Que, bueno, a ver. De, de todos modos, entiendo tu pregunta y tengo que... A ver, ya, ya, ya he definido antes, ¿eh? ya he hecho mis, mis, mis definiciones de veranito de, de 20 años y de ir más festivales. Eh, pero de todos modos, sí que me veo... Más que nada porque es que ya he tenido un cambio de mentalidad brutal. Es que ahora no me importa o sea, de verdad, es que no me importan los kilos de la barra ahora. O sea, es que de, de hecho hago el básico, hago el, no voy a dejar de hacer básico, no voy a hacer el precio de banca, 80 y peso muerto, no voy a dejar de hacer, o creo que casi creo que nunca en mi vida. Pero es que lo hago rápido y me apetece irme a las máquinas, es que me apetece irme a, a otras cosas, me apetece irme a otra cosa, no, no tengo tantas ganas ahora de hacer eso. Estoy como mentalizado con el culturismo y me encanta. Bien. Además es un cambio importante en mentalidad para el culturismo que al final el peso tiene que ser secundario, porque sí que te digo una cosa, en que hayas hecho definiciones para playa y esto y lo otro, para la competición ese punto, y esto Paco lo sabrá bien, bueno, y claro, bueno, aquí todos salimos secos. esos últimos 5 kilos te destrozan las marcas y eso sí es verdad, ¿eh? o sea, sí. esos últimos 5 kilos que te deshidratas, ¿qué tal? Que te veas, no con 120, pero con 180, haciendo sentadilla una serie, sí que te diría que podría llegar. Sí. Pero, pero es algo momentáneo. Luego, luego eso desaparece una vez que acabas de competir. Pero bueno, si tienes ese cambio de mentalidad, ya está. Es que no hay que cambiar más. Es ¿eh? un chip en la cabeza. Y sí, es estoy convencido. ¿eh? De, de verdad, o sea es, es algo que, que a día de hoy no me preocupa. O sea, creo que lo que he tenido que hacer la fuerza ya lo he hecho. O sea, si en algún momento vuelvo en un futuro, porque yo qué sé, pues genial. Pero lo que he hecho hasta ahora, ya, o sea ya he conseguido lo que tenía que hacer. Sí. sí, aparte aparte has dicho, Joan, de que bueno, 120 kilos no me, no me van a pesar nunca escúchate, cuando tengas 50 tacos te pesa todo, niño pero, y, pero y menos, y menos yo 50 me entrenaré. Y, y, y escúchame, hombre, claro que sí hay, hay que entrenar hombre, hasta que se pueda pero escúchame, que no Hoy dicho, tengas entrenado. Hoy me han dicho que no has entrenado Joder, es verdad, tío, macho, es que tienes malos informes, tienes ahí ¿eh? que te informan y tal, sí, es verdad, hoy he vagueado, he vagueado, hoy no he entrenado, pero escúchame, eh, la fase de definición extrema cuando tienes que secar a tope y aparte siempre, siempre he dicho eh, que considero que para, yo creo que para un peso pesado es mucho más complicado tener ese punto de piel fina y tal y te aseguro que 120 kilos puedes llegar a pesar o, o, o ya no pesar sino tener tan poca energía que, que, que es que no, no, no quieres ni meterte debajo de la barra y esas sensaciones las tienes que superar porque porque los kilos y como yo digo los kilos en el culturismo es simplemente una herramienta de trabajo vale pero que no nos tenemos que basar en ellos eh, el culturismo no es subir y bajar el peso arriba abajo son contracciones musculares y, y eso te tiene que dar totalmente igual el tema de kilajes yo creo que ya eso lo has abandonado a un lado, sí. pero te quiero preguntar, cómo ¿qué te hace disfrutar más? ¿El entrenamiento de power o el entrenamiento eh, de culturismo? ¿Sabes lo que pasa con el entrenamiento de power? Eh, creo que el power es más el hecho de superarse como en el propio entrenamiento. Me gusta mucho más el de culturismo, ¿eh? O sea, lo digo ya abiertamente. Y aparte que ya llevaba mucho tiempo haciendo power, pero entrenando mucho culturismo después, hacía accesorios después, muchos accesorios. Ahora quizá con otro enfoque. Pero, pero me gusta más el de culturismo, el de power. Al final se me hizo muy, muy pesado. Por ejemplo, me acuerdo un, un, un día en concreto que hice un 5x5, con 300 kilos en sentadilla, haciendo power, hacía un pico de volumen, de acumulación de volumen. Me tiré una hora y 20 minutos para hacer las 5 series. Entonces, llegó ese momento y dije, tío, ¿de verdad tengo que estar para hacer cinco series una hora y pico? O sea, acabé bastante quemado en ese tema. Me flipa el power, ¿eh? me flipa. Pero es verdad que disfruto mucho del entrenamiento de culturismo. Por lo menos ahora estoy empezando y estoy, sobre todo tengo una etapa, sobre todo, de ilusión. Estoy como cuando empiezas en el gimnasio... Que todos lo hemos vivido, todos hemos empezado al gimnasio y tiene más como ilusión. Pues estoy con eso, en el día a día. Y hago la preparación, miro la preparación, la dieta, tal, y estoy con ilusión. Y es algo que, vamos, después de siete años y pico entrenando, vivir eso otra vez, estoy como un niño. Uh -huh. Y serie a serie, Joan, eh, por ejemplo, ¿qué se te hace más duro? Eh, el hacer una, una máxima, ¿vale? Eh, mentalmente uh -huh. hablo, no, no físicamente. Bueno, si quieres decir físicamente también. O, por ejemplo, una serie de estar de sentadilla interminable a 15, 20 repes que está pim, pam, pim, pam y estás contando las series y dices, hostia puta, todavía la cantidad de repeticiones que me quedan. ¿Cuál se te hace más dura mentalmente? Mira, el otro día dices eh, dropsets sets en la HANA. sí eso es horrible. Lo, ¿sabes lo, eso, o sea, eso es lo, de lo peor del mundo. O sea, creo que es de lo más duro, sin duda. El otro día hice, el otro día hice eso, las dropsets. lo peor. Y el, el, la parte de power, es que yo siempre he entrenado muy, muy ligero del power. Yo máximas hacía cada cuatro meses, para que te hagas una idea. Entonces, una máxima psicológicamente es muy, muy dura, pero a nivel de interno o sea a nivel interno es duro, pero a nivel de rendimiento no es tan duro. O sea, de sufrimiento, mejor dicho, no, no para nada tan duro. Una máxima, no, es, es más de mental, de saber que lo tienes que hacer perfecto técnicamente. Si fallas técnicamente estás fuera y, y además solo tienes como una bala. Si fallas técnicamente ya no puedes volver a intentar porque ya, ya estás auto. Entonces, ese es el momento eh, a nivel psicológico más duro, pero una serie, una serie a nivel de esfuerzo es súper. Vamos.